Continuando con esta explicación básica de los módulos seguimos con el módulo libro y este me permite crear lo que son álbumes digitales bien los paneles que componen dicho módulo son el panel vista previa y el panel colecciones que digamos guarda los diferentes álbumes creados aquí en estos paneles podemos eh, digamos configurar nuestros libros crear composiciones um, elegir el tamaño que va a tener el libro cuántas páginas eh, guías um, texto que se le va a poner entre otras opciones el libro se puede digamos exportar en formato pdf en formato jpg y también se puede enviar directamente a Blur, que es un, un servicio en línea que usted puede enviar, su álbum ya he creado, y ello le cobra un precio aproximado y se lo traen a, a su casa impreso y listo ya para ser llevado al cliente. El otro módulo es... El módulo proyección este se usa para crear digamos slideshop y también para crear digamos vídeos a partir de nuestras fotografías seleccionadas tiene plantillas predeterminadas que usted la puede usar o también puede crear su propia plantilla a través de estos paneles que más adelante lo vamos a ver de manera más detallada el otro módulo es el módulo imprimir y su nombre ya lo dice todo, en este módulo podemos imprimir nuestras fotografías a nivel profesional, tiene varios predeterminados de tamaños de papeles para impresión fotográfica, así como también otras propiedades. Ya para acabar tenemos el panel web y este me permite crear galerías web. A partir de nuestra fotografía, tiene varios predeterminados también, como son galerías en Flash, galerías en HTML5, entre otros. Bien, también tiene aquí lo que son templates de galerías creadas. Bien. Ok, ha sido todo, Dios se le bendiga.